hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy continuaremos con la parte número 4 de leyes de gases en esta clase veremos qué es la ley de los gases ideales su aplicación ecuación de la ley de gases ideales y por último ejemplos aplicando la ley de los gases ideales no siendo más Comencemos. Definamos la ley de los gases ideales. Los gases ideales es una simplificación de los gases reales que se realiza para estudiarlos de manera más sencilla. Se hacen las siguientes consideraciones. Su temperatura y presión deben ser constantes. Las dimensiones moleculares pueden despreciarse. Entonces vamos a trabajar basándonos en ese concepto. Teniendo en cuenta... Y un gas ideal es aquel que tiene una presión de una atmósfera, una temperatura de 273,15 Kelvin y ocupa un volumen de 22,414 litros, que es lo que ya llama la ley de abogado. Vamos a ver entonces en dónde se encuentran esos gases ideales. Podemos verlos en el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono, helio, neón argón y criptón. Estos se consideran como gases ideales. Generalmente se presentan de forma diatómica, quiere decir que son dos átomos de cada uno de ellos. Veamos por ejemplo acá, tenemos el nitrógeno. Este es el nitrógeno, se utiliza mucho en la parte de refrigeración y si en el caso tal se si quisiera llegar y tener productos en los cuales se necesita cambios de temperatura, el nitrógeno ayuda muy bien. Tenemos el argón, Aquí podemos ver este gas, tiene un comportamiento muy particular y tiene colores bien respectivos. Ahora miremos el dióxido de carbono, el CO2. Podemos ver acá, esta es una TEA que está liberando gas y este gas es dióxido de carbono. Entonces, estos se pueden considerar como gases ideales. Vamos a ver la ecuación que rige los, los gases ideales. La ecuación es la siguiente presión por volumen es igual al número de moles por la constante de gases ideales y la temperatura. Entonces, P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura. El R lo podemos ver en diferentes unidades, lo podemos ver como atmósfera por litro por mol kelvin, milímetro de mercurio por litro sobre mol kelvin, o también caloría sobre mol por kelvin, o joule mol por kelvin. Todas estas son valores que representan el valor de la constante de los gases ideales. Vamos a trabajar concentrándonos en este valor. O sea que vamos a trabajar unidades de atmósferas, litros, moles y kelvin. Veamos. Ejemplos. Primer ejemplo. ¿Cuál es el volumen de un globo que se llenó con 4 moles de helio cuando la presión es de, 7, de 748 milímetros de mercurio y la temperatura es de 20 grados centígrados? Entonces me están preguntando por el volumen. Como estamos hablando del helio ya sabemos que esto es un gas ideal o lo consideramos como gas ideal. Entonces tenemos el globo y nos están dando lo siguiente. Que la presión es de 748 milímetros de mercurio. Pero no podemos trabajar en esas unidades. Debemos trabajar en atmósferas. Porque vamos a trabajar con el R en atmósferas. Entonces vamos a poner lo siguiente. Este es un factor de conversión. 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Cancelamos las unidades y nos va a quedar esto en atmósferas. Esto nos da... 0,984 atmósferas. Esa sería la presión con la cual debemos trabajar. Ahora miremos la temperatura. Como está en grados centígrados, debemos trabajarla en Kelvin. Entonces le sumamos 273,15. Esto nos da 293,15 Kelvin, que es la temperatura que necesitamos trabajar. Ahora veamos la ecuación de gas ideal. Presión por volumen igual a número de moles, por la constante de gas ideal y la temperatura. Debemos hallar el volumen. Entonces de aquí vamos a despejar esta variable. Como la presión está multiplicando el volumen, la vamos a pasar a dividir. Y ya teniendo esto, vamos a reemplazar los valores. N, sabemos que vale 4 moles. R es la constante que es 0,082 atmósfera por litro, kelvin por mol. Y la temperatura que ya la encontramos que es 293,15 Kelvin, y la presión que es 0,984 atmósferas. Se cancelan las siguientes unidades, moles con moles, atmósferas con atmósferas, y Kelvin con Kelvin. Solamente nos va a quedar las unidades de litro, que es lo que me interesa el ejercicio. O sea que multiplicamos estos valores y lo dividimos por esto. Esto nos da... 97,71 litros. Este sería el volumen del gas helio en este globo de helio. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Un recipiente contiene 1000 litros de gas de oxígeno a 15 grados centígrados. Calcule la presión sabiendo que el gas tiene 10 moles de oxígeno. Entonces tenemos lo siguiente. La ecuación de gas ideal... Y como me piden la presión, debo despejar la presión. Entonces, como esto está multiplicando, lo pasamos a dividir. Pero miremos que la temperatura está en grados centígrados. Debemos pasarlo a Kelvin. Esto quedaría 15 más 273,15. Esto nos daría 288,15 Kelvin. Esta sería la temperatura para trabajar. Ya teniendo esto, reemplazamos en la ecuación. Entonces, N valdría... 10 moles, la constante, valdría el valor que tenemos, que es 0,082, 288,15 Kelvin, y 1000 litros. Vamos a ir despejando las unidades. Moles y moles se cancelan, de igual manera se van a cancelar litros con litros, y también se van a cancelar los Kelvin con Kelvin. Siendo así, Efectuamos la multiplicación de 10 por 0,082 por 288,15 y lo que D lo dividimos por el valor de 1000. Entonces vamos a efectuar ese cálculo, eso nos daría 0,236 atmósferas. Esta sería la presión para ese recipiente que contiene ese gas de oxígeno, 0,236 atmósferas de esta manera concluimos esta siguiente parte de gases, de leyes de gases. Posteriormente veremos un video sobre el manejo de la constante de gases ideales para trabajarlo en cualquier tipo de unidad ya que es muy útil para saber manejar esta constante de los gases ideales. Con esto concluimos este video. Si te gustó mi video...